El berraco de la cumbia colombiana en México. Bien, el suyo, Nancy. Me voy a O El berraco ya, de la cumbia colombiana en México. Y la, goza, Nancy. O sea, ya la El berraco de la cumbia colombiana en México. Sonido Nancy, Nancy, Nancy. El rato de la cumbia colombiana, en México. Solito Nancy. Yo voy para carnaval, me, tra, me voy a parrandear. Yo me voy a gozar, me voy a disfrazar, me voy a maicena. Rosa, carnaval, petra, me voy a parrandear. Coco, me voy a gozar. El rato de la cumbia colombiana, en México. Bailar, Solito Nancy. Uh, voy a gozar. La, la fiesta, vamos a El a de la bandilla colombiana. Colombia, Colombia. en México, Papá, Solito, fiesta, Nancy. El de sí, la colombiana mamá, El berraco de la cumbia colombiana en México. Sonido Nancy. Nancy, Nancy, Nancy, Nancy.